Generalmente la uso para leer noticias de acontecer Nacional y también para ver las cosas que hacen mis amigos. Para informarme y también para entretenerme o comunicarme. Bueno, pues para entretenimiento y algunas para estudios. Para mantenerme en contacto con mi familia y con mis amigos. Creo que sí, porque es una plataforma en la que... Los ciudadanos se sienten libres de expresarse y pueden postear cualquier información sin temor quizás a ser eh, censurados. Sí, porque hay páginas que se enfocan principalmente en temas de política. Sí, porque es un medio en el cual los jóvenes se involucran más. Y pues, o sea, es una manera de estar informados y así mismo de, de involucrarse más en la sociedad. Creo que depende del punto de vista en el que nosotros decidamos adaptarnos a las redes sociales es obvio que si nosotros decidimos usarlas para ellos, van a servir como una gran herramienta. Primero creo que compartiendo eh, documentos o contenido que aporten algo que haga un cambio en las personas. Creo que compartiendo imágenes alusivas a la política, o que, que envíen mensajes. Bueno, o sea, tiene que ver bastante con el contenido que uno comparte, la verdad. Mm. O sea, es como que hacer concientizar a las personas por medio de, de lo que compartiste, el contenido. Usar o las redes sociales como para este, publicar tu voz, como para hacer que tu voz valga de alguna forma. Oh. Y que hacer, hacer que las otras personas se den cuenta de lo que pensás y, eh, y pues incitarlo a que a que actúen de la misma forma y transmitir sus pensamientos de una forma libre a través de las redes sociales.